Antonio Romero Pérez. Bueno, Víctor, la raíz de hace dos fines de semana, ¿verdad?, donde se eligieron los nuevos miembros del Comité Central y el Comité Político también, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana, y ya declaraciones posteriores a esta, eh, el eh, externaron que la oposición iba a empezar a hacer sus o sea, a se hace notar en la en el gobierno para sí nosotros no alegramos porque lo mejor es que eh, haya un equilibrio entre lo lo que está el accionar del del, del del gobierno y el y, y los partidos políticos que son que juegan un rol importante en la democracia dominicana, eh, ese, con ese chingue que nos han engañado, ese cliché que nos han engañado todo el tiempo de que los partidos políticos son un avance de la democracia del, de, de este país. Eh, yo no sé de dónde, si es que el avance de la democracia de este país me, me cuesta casi 300 millones de pesos cada cuatro años que tengo que entregaste a estos pendejos. Pero eh, vamos a probar lo que es así. Donde el día de hoy ya... Eh, se, se anuncian que ya eh, el Partido de Liberación Dominicana, eh, no criticando ni haciendo oposición al gobierno, pero ya le enseñó su cuarteta que presidenciable al, al, al, al gobierno y al pueblo dominicano, donde ellos dicen que esos son los que eh, va, son presidenciables porque obtuvieron la mayor cantidad de votos en las pasadas eh, elecciones de, del comité central. Y entre ellos está Abel Martínez, está la Margarita Cedeño de Fernández, está Domínguez Brito y el otro que no me acuerdo ahora es el gran Gonzalo Castillo. Eh, de sa sacar voto en ese, en ese en ese cónclave, en esa actividad que muchos eh, lo lo, algunos de ellos eh, todavía están regañadientes sobre eh, sus votos y otros eh, diciendo que eso es un colmado de, del presidente electo, el, el licenciado... Eh, Él es presidente, ¿cómo que llama? Ya, después que uno es, es presidente nadie se acuerda de uno. Ah, eh, Medina, Danilo Medina. sino <risa> sí, porque así. Ah, si, tú er, tú, si tú eres ex, todo el mundo te conoce, pero si tú eres ex, es difícil que te conozcan a la semana. Y decirle que pa, no, sacar votos ahí no, no significa que son eh, presidenciables en el sentido de, de que eh, se tendrán eh, la aceptación o el gusto popular en, la, en, los, en los votantes o en, la, o en las bases del, del, de, la, de las bases del, del PLD, una base que está ligeramente disgustada porque no se le dio oportunidad al ascenso a este a este a esta liga voy a decir la liga una liga muy fuerte verdad para algunos de ellos que le frenaron y le hicieron pusieron cortapisa para que participen y para que sean parte de estas y eh, saber y dejar según ellos, porque uno de estos, de los que sacó menos votos fue este, este joven este, que tenía mucho talento y que para mí eh, era más presidenciable que el mismo Gonzalo Castillo, que era el que estaba en educación, no eh, me llama? Eh, no, el que estaba en educación El, educa... el, el, de, el de que después, no, no Maral, sino el que fue... Eh, el que mi fue ministro. después de él. A mí y se que, me olvida el nombre. A de ambiente... se le van olvidando los nombres. Navarro, Navarro. André Navarro. André Navarro, eh, que... Muy bueno. Muy bueno, muy bueno y, te, y bueno. ya tenía un proyecto que iba muy avanzado hasta que... Eh, le no, echaron. Tiene, ¿Sabes qué? Cuando uno tiene una mata que está muy frondosa, si tú la quieres eh, desbaratar, tienes que echarle sabes aceite, que, aceite, sabes, aceite quemado tú, tú en, sabes en que la, la que planta. Sí, lo hicieron a. Ah. ¿Tú sabes que Los proyectos políticos en este momento, tanto de Andrés Navarro, eh, de Domínguez Brito, y de nosotros los, no, los, no, los, los otros que aspiran, que todavía son figuras presidenciales dentro del PLD, yo creo que todavía, ahora es cuando realmente ellos tienen oportunidad, porque lo más probable es que la coyuntura. Lo que va a pasar ahora en el PLD no va a ser igual que lo que pasó cuando Danilo Medina tuvo la decisión de él. democráticamente, Decidir quién iba a ser el candidato. Yo creo que ¿Y ahora. Que cuando, no lo puede hacer siendo bueno, presidente no, del partido? No, porque recuerda que el PLD ahora está en un proceso de, de, de renovación que tiene que venir, si no, eh, eh, no va a se va a perder en los laureles, o sea ese proceso de renovación al que debe someterse y que está sometiéndose el PLD eso debe venir entonces esos proyectos presidenciales eh, ahora son ahora cuando realmente pudieran tener más fuerza y, y un mayor despegue de lo interno del PLD eh, el, bueno y, y algo que te dice que, que lo han se está renovando porque se, era una una fábrica de presidente recientemente fue nombrado una fábrica de presidentes, sin embargo, tenemos cuatro ahí que son los que tienen la posibilidad y lo que ellos tienen como, como los que más votados, que, que para ser candidato a, a la presidencia, tenemos uno que perdió de Abinader, que es Gonzalo Castillo, con todos los recursos del todos los recursos del Estado, más lo de él. Tenemos un Domínguez Brito, que Domínguez Brito, el pobre, no, no, no, no, no es ganador ni en su casa. Eh, el tercer más votado al comité político. Exactamente, pero Entonces, no de son. No me lo minimizan, no el, el, el, el, el, el comité son, político son tres, son, son, el comité político son, en una urna, son 40 votos. No, vota el comité central, que son los quienes deciden. Una vot, eh, son 60 votos. <risa> díguele, y los que votan son el pueblo, los que vota la, la percepción que tiene la gente de lo, de los de un candidato Pero, ese, pero esa es la ¿Sí? dirigencia, esos son los dirigentes Pero te estoy Entonces, diciendo pero que eh, sí, Es, que, de es que mira, es que lo de Gonzalo es que es cadena, demo, Lo de Gonzalo demostró Lo de lo Gonzalo Castillo Lo que hicieron con Gonzalo Castillo lo demostró Que la imposición De un candidato a un pueblo No significa es que, que la gente serio, va a votar por él es que, Pero miralo ahí es que está hablando de imposición Es que la, ah. el candidato es que, eh, eh, ¿Cómo se llama? Gonzalo Castillo No era el candidato del partido Ah, pero eso te estoy diciendo Entonces, sí, por, por eso, o sea que no, no lo comparen a Gonzalo con los demás, con la que tiene el PLD yo te voy a decir la verdad, lo único lo único que esos cuatro candidatos esos cuatro candidatos que tienen eh, como punta de lanza eh, actualmente el partido de la liberación dominicana, solamente solamente tienen la oportunidad si este gobierno hace un desbarate si este gobierno hace un disparate si este gobierno eh, actúa en contra de lo que se fue elegido ¿Serio? Oye, es que, solamente, así. Es que, solamente así serio es que no estamos hablando de que ellos tengan posibilidad de ser presidente estamos hablando a lo interno del PLD de que puedan ser candidatos dentro de su propio partido porque ya eso sería nosotros adelantando leonel fue presidente porque, y lo sacaron pues lo que te quiero decir es serio que estamos hablando seguro que un presidente de, votado o tu comentario es en función de los de los líderes presidenciales que sí. tiene el partido de la elección dominicana no que puedan no que vayan a llegar a ser presidentes porque todavía es muy muy temprano para estar haciendo ese tipo de de valoraciones claro estamos hablando no. a lo interno a lo interno del PLD quiénes son pudieran ser las figuras presidenciables, que para mí se mantienen siendo esa misma para e, 2000, para la, 2020, para, las, intu, para, una, para de ellos como institución esos son pero para el pueblo como que no son sí, las no, no no, la figuras todavía no hemos llegado a lo externo ah, no, esos no, son no, los, los que votan. Cosas.